Ya estamos en el segundo bloque, la vamos a saludar y además decirle feliz cumpleaños, claro. porque se ha tomado la molestia en el día de su cumple de venir a visitarnos Silvina Palmieri, artista. Gracias. Bienvenida y feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, Gracias. ¿Cómo arrancas tu día la tele. en la tele? tele. tele. tele. Tranquilo, nomás. Qué lindo. Bueno, feliz. hoy Silvina nos viene a contar un poquito sobre el NFT, este nuevo mundo que ya forma parte de la vida cotidiana de muchas personas y creo que en un futuro no muy lejano va a formar parte, y cada vez más, de, de la vida de más personas en el mundo, sí, claro. ¿no? ¿Qué es el NFT? Empecemos así lo básico, vamos a desburrarnos y vamos a preguntar desde la ignorancia, ¿no? Tal, porque nosotros sí, no estamos tampoco muy empapados de este Bien. término. Vamos a tratar un poco de bajarlo a tierra porque NFT es la sigla en inglés de Non-Fungible Token, Ajá. token no fungible. Ajá. Asusta. El sí. nombre, claro, como el... que no se eso? entiende. Claro. Y en realidad es la representación digital de algo. Ajá. Algo en el sentido de cosa tangible, no tangible. Puede ser bien. una obra de arte, okay. bien. un meme, un ah, okay. poema, Ajá. una canción. ¿Puede ser un servicio o no? Un servicio, ah, exactamente. Desde que yo comencé a transitar el camino de los NFT, me convertí en gerente de arte NFT en una empresa, en una multinacional. Ah, ¿Cómo es eso? Eh, bueno, contar un poco de tu trabajo. Es un nuevo trabajo, una, sí. nueva, una, una nueva profesión. Ajá. Y ahí me dediqué a contar artistas uh -huh. de Mendoza, porque para mí era un orgullo que hubieran mendocinos que desearan... Tomar esta nueva tecnología. Bien. El mayor desenvolvimiento ha sido en el arte digital. Bien. Ahora bien, se puede representar digitalmente el arte físico, el de pincel, claro. un dibujo, una ¿Qué? ilustración. A través de, de una hecho, fotografía, por ejemplo. Puede ser una o... fotografía, estamos viendo en pantalla. Uh -huh. Sí. Mike Wickelman. Eh, bueno, pasó pasó recién. Sí, sí, la foto que tenía varios. Eh, ese, ese collage de fondo. que uh -huh. salga Sí, Algunos varios. ¿Sí? sí, está por ahí, ya, ya lo van a volver a pasar. Uh -huh. Él vendió, es arte digital, juntó el trabajo de mil días, por eso se ven como imágenes sí. eh, de varios colores, y lo vendió en 69.3 millones de dólares. ¿Qué? Sí. Es uno de los. E ese super collage. Artistas que vivos mejor pagados. Ajá. Sí. ¿Y, y tiene una persona, un, un particular, que sí. es hoy por hoy el poseedor de. Sí. Esa ¿Eh? obra de arte Exactamente, se compra en plataformas a través de criptomonedas Ok, okay. Y, y por ejemplo, yo te pregunto La persona que lo compró, ¿qué hace hoy por hoy con esta imagen? bueno eso, ¿La puede eh, publicar eso, en algún lado? Eso es muy importante ¿Puede decorar su casa? Porque es? no hay legislación aplicable Yo empiezo a estudiar la tecnología que le sirve de base Que es blockchain a los NFT desde la escribanía Yo soy escribana Ah. Además de pintora soy escribana Entonces muy es muy importante Porque tenemos eh, una ley que nos protege No hay legislación específica Sobre NFT claro, Pero tenemos pero... la ley 11.723 Que protege los derechos de autor La propiedad intelectual claro, sí. claro. Entonces el comprador de nuestro NFT Podrá imprimirlo y colgar eh, la imagen de la obra en su habitación, en su oficina, ¿Sí? pero no, al, no derecho a la explotación comercial. Claro. Hacer tacitas, hacer remeras y demás. Yo creo que hasta ahí llega porque yo bueno, como interpreto... Como lo conocemos en general, claro. la ley de propiedad intelectual. Claro, y lo que se traspasa es un hash, es un encriptado. Que se representa a través de esa imagen. Bien, por ejemplo, cuando vos vendés uno de tus cuadros, que eso es lo que vos estás haciendo hoy. Claro, es Gua muy sencillo. Ajá. ¿Qué, ¿Qué le llega a la persona? ¿Un código? La imagen es un código, ¿Bien? un cache, un encriptado, Sí. pero le llega la imagen, claro. que ese es el NFT. Y ahí la, la tienes en de disposición. Mío? para no. revenderla quizás a un mayor valor. Exactamente, la acopia, okay. la, la, la, la guarda sí. Como si compraras un bitcoin o cualquier claro. otra sí, sí. Bit, eh, criptomoneda perdón, uh -huh. Y la guardas en tu billetera digital Bien Es decir, ya, ya tenemos un requisito que es tener Para poder crear un NFT, una billetera digital Las famosas wallets Las wallets Bien Metamask, por nombrar claro. alguna de las sí, más claro. conocidas Que son aplicaciones, es muy sencillo Bien. Eh, de, de bajar desde... Claro, la, no es nada a, re loco lo que no, estamos haciendo no, no una es aplicación razón. que te la bajas en el celu. Sí, de hecho... El, bien. Sí. ¿Eso sigue cotizando después con el tiempo? Por ejemplo, ¿la obra puede aumentar el valor? Exactamente. Ahí es donde está el, la parte especulativa del ah, NFT. Uh, Compran uh, en menor valor y revenden, venden claro. en valores descabellados. Y el artista recibe... Un porcentaje de esa venta. Ah, de cada transacción de cada que se transacción realice a futuro. Y, y que como la tecnología de base es blockchain, esa tecnología es trazable. Entonces, el artista va viendo por qué manos va pasando su obra. Claro, queda todo registrado en un sistema, por exactamente. decirlo. Exactamente. Blockchain es como un libro de registros gigante. Claro. Con... Digital. Digital, Otra exactamente. Duda. Esa obra, por ejemplo, llevándolo al campo artístico, Cotiza lo mismo que si fuese una pintura física que vos haces, que teniéndola digitalizada, exactamente, eso no, no varía el valor. El valor lo pone uno okay. de acuerdo uh -huh. a, a las condiciones que seguro, evalúa seguro. El, el curador del artista o Por el cierto. artista, es claro. lo, lo van evaluando. Si es un artista, que sí, sí, bueno. ser un, un arquitecto que digitaliza sus planos y los vende como NFT, un libro. Ajá. un PDF se han, se han hecho NFT de un montón de causas solidarias también y cómo por ejemplo me cuesta por ahí llevarlo a yo les digo por uno siempre intenta sencillo. verlo tangible ¿no? El, el, el ¿no? Día sí. día. y bueno, cómo es en ese caso eh, hace un año y medio sí. me conecto con un colega cordobés uh -huh. que él es pionero en el estudio de blockchain y él es el que me propone convertirme en la primera artista argentina con NFT más obra física Ajá. Atente ahí. La obra está y vos está la puedes digitalizar. La obra, yo además de vender la obra física, el cuadro sí. pintado, lo acompaño con un NFT. Perfecto. De manera que transmito un doble activo. Claro. El activo de la obra física para colgar claro. en la pared sí. y el activo en la wallet o de billetera digital. Tal cual. Yo lo que hice en ese momento sí. fue sacar 10 fotografías de buena calidad de mis obras Subirlos a una plataforma digital, uh -huh. ese, subir ese, esa obra a la plataforma tiene un costo que se llama gas fee, uh -huh. Adquirir las criptomonedas necesarias claro. para poder subir ¿Subirla? la obra y ahí quedó, quedó exhibida en una plataforma de llegada internacional, sí. ya para el artista como herramienta, uh -huh. es genial. Claro. Porque todo el mundo está viendo tu obra. Uh -huh. son plata. ¿Y pudiste venderlas a través de la plataforma? Y al mes vendí un coleccionista de acá, de Mendoza, un Ajá. coleccionista de arte, bien. compra mi primer NFT. ¿En dólares o no? En do yo, yo le puse una moneda <risa> claro. porque hay diferentes criptomonedas. Sí. Yo lo vendí en una moneda que tiene, por decirlo de alguna manera, paridad dólar. Claro. Una criptomoneda, un, un dólar. dólar. Y dólares. Perfecto. Y ya he vendido 5. Ah, Consulta, que desconozco, esa criptomoneda, después podés hacer el cambio a dinero eh, físico, ya sea dólar, peso, lo que quieras. claro Exactamente. Hay lugares donde vos conectás billetera con billetera, les pasás esos dólares, criptodólares, sí. y, y te la persona te, entre te entrega el dinero físico, confía. Perfecto, wow, es impresionante, Su sí, suena impensado, ¿no? parece que estuviéramos hablando de una película de ciencia ficción Pero no, es realmente real. estamos hablando del presente, esto está sucediendo hoy Y me imagino que todos estos monitos, estas eh, caricaturas que estamos viendo de alguna manera son refamosas. Por lo menos yo las he visto en lados ¿no? Estas imágenes son casos de, de éxitos sí. de NFT, Bored Ape son los, sí, los el, simios el, aburridos. Sí, Ajá. los monitos. Eh, los bonitos que sacan la lengua, así. Exactamente. Todos, todos esos que están no no por sé acá. si ustedes no, han visto, porque. Sí, eh, yo los había visto. Hay, un, por ejemplo, un clip de, de Weekend. Ah, sí. Con el rapero. No recuerdo el nombre. Po, post Malón. Bueno, no post Malón post post arranca el clip sí. con un celular y en el celular se ve uno de los monos aburridos. Ajá. Y en una de las charlas que di, un, un, una de las personas que disertaban dicen, es la manera verificable de hacer alarde. ¿Por qué? Porque él es dueño. Es dueño. Ah, ahí estamos. Claro, por este, eso lo puede usar, si no tendría imagen. Imagen. Claro, que pagar. Derecho. Él, él es dueño de ese NFT que de base arrancan en 500 mil dólares. Ah, ok. Mm, claro. Medio millón de dólares. Es por eso. Saladito el mono, Una bueno. manera verificable de hacer alarde me gustó. Wow. ¿Pero ese precio? O sea... Ese es el precio de esta... Son ilustraciones. Sí, sí, sí. Pero claro. eso lo pone, digamos, cada artista en este caso. No, no, no. Es el precio que tienen los, los Bored Ape. Y es la pertenencia a un club de yate. Ah. Bored Ape, that club. Ah. Y tiene beneficios tener el... Ah, es como un club. Es como un club. <risa> es claro. famoso. Vos tenés el, el Bored Ape y te sirve para... Por ejemplo... En Twitter, que es donde se venden los NFT, si vos querés hacer NFT y venderlos inmediatamente, te vas a los espacios de Twitter. Ok. está? Sí. Ahí está, mira. Ahí está, ahí ahí está, está, ahí está y lo consiguen, miren me Mirá. Ahí está, lo muestre. Qué genio. Dice, ¿Qué, genio? ¿Qué, Qué nivel la producción. Con eso te dice soy rebanada. Soy rebanada. Soy dueño del bono. Bueno, y sí, porque realmente son costosísimos. Madonna sí, acaba ajá. de adquirir uno por creo que un millón mil dólares. Ella compró un. Un, un bonnet age. Ajá. ajá. Sí. Sí, la cara de claro. los chicos, Me mata. Y eso con el objetivo de quizás en algún momento sube. El, el costo del board date, lo revenden y le hacen una diferencia. Hay muchos que hacen eso, y hay otros Llamado que no se, lo, se lo guardan como usan bien. los beneficios que tiene ese NFT. Ajá. Eh, wow. hay, hay muchos casos de, de famosos uh -huh. con los NFT. Twitter, si ustedes van a la parte en la que podemos poner nuestra imagen de, de portada, no me sale ahora sí, la palabra. Perfil, sí, de perfil, de perfil, dice imagen o abajo te da la opción de poner un NFT ah no sabía me no he prestado atención fíjense en los twitter la foto de perfil de varios famosos puede llegar a ser que -NFT. tienen monos aburridos Ah, no sé, sí, Y por ejemplo, llevándolo a la vida cotidiana de Clarita y Lucas Que ninguno de los dos es artista, ninguno ¿Cómo sabe que no? ¿Cómo ¿Cómo que no? Lo bueno, pará, digo artista, no? artista plástico hoy ah. Yo no ¿Vale? sé dibujar, por ejemplo, un board date Ni ninguna de estas cosas ¿Cómo lo podría aplicar yo a mi vida? ¿Cómo lo podría aplicar el Lucky por ejemplo? ¿Qué haces que te gusta en tu vida? Cantar, cada música Bien sí podrías hacer una tu NFT de una canción. Por ejemplo, Subir. Big Bang y te claro. lo vendo a vos. Sí, yo lo compro. Pero te compro también. Pero, pero ahí, por ejemplo, esa canción que, que yo escribí todo, deja de ser mía, ¿no? Pasa no. a ser de Lucas que la compra, ¿no? No, no, no. Los derechos de autor siguen en cabeza del autor. Ah, Eso bien, es súper importante. No, bien. Vos solo vendés el NFT que es de la caso. canción. Vos vas a ser el propietario y las la escucharás en tu casa y demás, del pero RFT, no tenés sí, los sí, demás sí. derechos. Y después claro. yo la pego y canto, por ejemplo, los premios Gardel, claro. y tu NFT se va sube, a poner se, Uy, se cotiza. Por eso... Va a pasar. Exactamente. No. no va a pasar. ¿Qué va a pasar, escuchame. ¿Va a pasar? ¿Viste? No va a pasar? Dos, dos, Voy a comprar, yo también voy a comprar. Hacé dos copias ¿Pues del eso? ¿Puedes más ¿Pues una una copias? Podés hacer varias copias. Como ya. artista no me parece íntegro porque... Eh, la obra es única y repetible claro. Que es la, lo que diferencia Al NFT de las criptomonedas uh -huh. La no fungibilidad uh -huh. La escasez, la unicidad La, eh, la, la característica única de, de ese NFT Claro, perfecto Silvi, sí, perdón, pero en el caso Por ejemplo, esto de los bonitos que ya es tan viral Que se ha visto tanto, cualquier persona puede adquirirlos De internet, por ejemplo, de Google ¿Cuál sería más allá en platas, del, Perdón, la, en sí. plataformas Donde se exhiben y se comercializan. Por ejemplo, una de ellas, la más conocida, es OpenSea. Ahí es okay. donde más desarrollo han, te, han tenido. Sí. donde han tenido su desarrollo los uh -huh. Board Ape. Claro, ah. vos creo que lo que estás diciendo, por ejemplo, si sí. yo googleo el Board Ape y lo quiero poner como fondo de pantalla a mi teléfono y tener. Claro, no, no invertí en la compra. Claro, simplemente tengo una fotito, pero sí, que podés, no tiene pero valor. no tenés la propiedad. Claro, claro. Ahora, no yo tengo no el código. Yo no lo haría Porque puedes tener alguna penalidad, Porque, ¿no? Exactamente ah, Están robando algo que no es tuyo Es, es que no es tuyo Claro ¿Cómo? De cual. la misma manera wow. que ¿Para pasan que el justo el mono te gustó y terminás preso <risa> <risa> sin querer Claro no, Aparte que, <risa> que lo viste en internet y te que es simpático mira, ¿Qué estamos viendo ahí en pantalla, Sil? La página Es, es la, la página OpenSea sí, es la plataforma en donde Ajá. vos listás los NFTs Bien. Que Bien. Se llama Cuando vos subís, un NFT se le llama Mintear Ajá. Cómo mintear, mintear. Voy a mintear mi anestia. Entonces vos lo preparas y lo subís a la plataforma Bien, perfecto. Y por lo general se ven esto, obras de arte, obras digitalizaciones, de arte, digital. animaciones. Bien, entonces más que nada los que están hoy por hoy sacando provecho de esto es el rubro artístico, ¿verdad? Sí, los que y están el artista viendo más digital ror. es el que se ha visto beneficiado, más beneficiado. Claro, es por el la que calidad quizás. Eh, sí. En realidad el arte digital es el que venía más golpeado. Claro, porque cualquiera se choreaba tu obra de arte, la ponía de fondo de pantalla como digo yo y listo. Sí. Y esto te da la propiedad, no hay manera de... es trazable claro. Sí. Eh, y no hay manera de... de de hackearlo sí, o de quitarte la propiedad claro, del NFT. Claro, claro. Pero sí, por sí. eso tiene beneficios tan grandes. Uh -huh. Recién me hablabas también, nos hablabas de servicios, yo llevándolo del campo de, de los que estamos escuchando. Por ejemplo, qué sé yo, ¿qué otro servicio puede ser que no sea un, algo tangible o visible como es una obra de arte? Sacándolo del claro, mundo artístico. Una persona que se dedica a la gastronomía, a un también, servicio doméstico, pues, de hecho, Se puede cotizar. Caso de en Estados Unidos hicieron NFT de sushi. ¿Verdad? Y la pegó el, es el desarrollador, ¿sí? sí, porque vos a través del NFT presentabas tu billetera digital en el restaurante, tenías beneficio, no sé, acceso ah. a determinada Entonces también veamos que el NFT va por el lado del marketing. Claro, claro estudiar bien el negocio y hay abcarlo. que ver cómo es, es una herramienta, una nueva De tecnología uña. que está. Bueno, tomémosla y la ponemos a nuestro favor Seguro. en nuestra vida cotidiana. Wow. En mi caso fue en el arte, veremos, y está siendo también en mi notaría, porque estoy en ah. un proyecto de comercialización de propiedad digitalizada. Sí. pasa o que hay que ser muy cuidadoso al hablar porque es una tecnología en la que... A ver, un sistema de notariado está siendo amenazado, como un notario gigante, claro. entonces... Hay que tener cuidado cuando se habla en la parte notarial o de escribano. Por seguro. ahora vamos a tocar el tema del arte y otro día trataremos ese tema. Bien. Pero es muy importante que es una tecnología que viene a, por ejemplo, lo que son tareas repetitivas o robóticas pueden ser reemplazadas por blockchain, que es la tecnología que le sirve de base al NFT y de la criptomoneda. A mí me interesa esa tecnología. Por eso estoy en este desarrollo, claro. en el cual no han dejado de lado el notariado, sino que voy a ser parte, que ya en, en algún tiempo podré contarles un poquito sí, más. porque sí, está claro. bueno verlo aplicado ¿no? en, en, en otro área. tipo de, de áreas o de trabajos, porque a la larga, lo decíamos, va a pasar a formar parte de la vida cotidiana, eh, no de personas así como recopadas, como Post Malone y todos estos famosos, que decís, bueno, ellos porque son millonarios, yo no, no lo voy a ver nunca en mi vida. No, lo vas a ver aplicado en tu vida cotidiana, en elementos más sencillos, cual? ¿no? Exactamente. Tal cual. Bueno, ha sido re reinteresante, y poder charlar de esto. Nos has desburrado un montón, te digo, porque ninguno de los dos conocía tanto del tema y seguramente ustedes también del otro lado han podido conocer muchísimo más de lo que es el mundo NFT o NFT, que sería allí la sigla en inglés. Estamos viendo el Instagram de Silvina, por si la quieren seguir, conocer un poquito más de sus obras de arte. O ha sea, quedado alguna duda, dice Silvina, no entendí tal cosa. Bueno, se lo preguntan y si ella por claro. ahí les va a estar vale. respondiendo eh, todas sus dudas sobre este mundo de la comercialización digital. Que es complejo, sí. pero no tanto. Si te claro. vas adentrando si de a le vas sacando la ficha. Uh -huh. Mi mamá acuarelista tiene como listados 50 NFTs oh, ¿Y obra. qué edad tiene tu mamá? Mi mamá es 69 años. Mira, y ha vendido tokens no fungibles Muy bien? Ha vendido su No sobre. es inalcanzable. No, no, es hay como. que sentarse un ratito. Escríbanme, no me molesta. Yo les, les doy una mano, los sí. ayudo. Hay que sentarse un ratito, a prestarle atención. Y sí, puede y ser muy todo. interesante sí, sí, sí, sí, Me encantó. Gracias Silvia, Silvia. No, sí, sí. ah. Feliz cumpleaños